6 principios para la clasificación de datos Cada día se generan más de 2.5 quintillones de todo tipo de datos nuevos de parte de organizaciones, personas y dispositivos, que deben ser analizados, procesados y almacenados para que tengan utilidad. Por eso, a continuación mostramos seis principios para la adecuada gestión de la información y la clasificación de datos en las organizaciones. La clasificación debe utilizarse con precaución y de acuerdo con la sensibilidad, el valor y lo crítico de los datos. El reto será no clasificar en exceso por comodidad o conveniencia, lo que va en pro del crecimiento de la transparencia y la confianza del público y priva a las partes interesadas de la propiedad de sus propias decisiones en gestión de riesgos. La información debe clasificarse en función de su contenido y de los riesgos asociados a la puesta en peligro del mismo, independientemente de su formato, soporte u origen. La información debe protegerse de acuerdo con el nivel de sensibilidad, valor y riesgo de la información. La información se clasificará a un nivel adecuado que deberá ser tan bajo como sea posible, pero tan alto como sea necesario. Con respecto a la clasificación de los datos, la política y procesos deben ser asignados para la seguridad de la información dentro de la organización y mantenidos por el compromiso con dicha seguridad. La clasificación debe tener en cuenta desde la creación o recepción, el almacenamiento, la recuperación, las modificaciones, la transparencia, la copia y la transmisión hasta la destrucción de la información. Además, esta política no debe estar escrita en piedra, sino que debe ser evaluada periódicamente para garantizar que corresponde con las necesidades y las expectativas.